Lo primero que vamos a hacer es... Nos vamos a ir a la pestaña de... Ah, perdón, al programa de WISE. Al proyecto que nosotros tenemos en WISE. Y vamos a... Vamos a crear un evento. Un evento cualquiera. Simplemente para eh, vincular las onbanks. Y ver qué funciona. ¿Cómo hacíamos para crear un evento en WISE? Lo primero que necesitábamos era... Importar audio files. Yo tengo dos sonidos... Eh, ya listos que los tengo que son para poner eh, un ambience y un, y un disparador digamos entonces ya tenemos nuestros dos sonidos acá en el costadito que este es el splash que lo vamos a escuchar si ponemos este y el otro es un ambience de agua que son esos dos sonidos los que tenemos bien lo que vamos a hacer para poder vincular, para que ustedes entiendan rápido cómo funciona WISE. Nosotros necesitamos a este sonido asignarle un evento que lo va a agarrar. Y ese evento meterlo dentro de una soundbank, un banco de eventos. Y esa soundbank mandarla para Unreal. Eh, los eventos son el, lo que dispara el sonido que tiene adentro. Es decir, depende qué es lo que pasa, es eh, cómo funciona el sonido cómo escuchamos el sonido dentro del videojuego. Y la soundbank es lo que... Eh, o sea, el banco de sonidos es lo que va a agrupar todos los eventos. Todos, todos, todos, todos. Entonces, nosotros acá en la pestaña de eventos vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un nuevo evento que se llame play que le vamos a poner el nombre de ambience. Hay que acordarse el nombre que nosotros le ponemos al evento. Vemos que dice missing y que nos sale en rojo de este lado porque lo que tenemos que hacer es arrastrar... El sonido hasta el evento. Listo. Ya tenemos nuestro evento cargado. Ahora vamos a crear otro evento. Que este evento se va a llamar eh, Splash. Y al evento Splash le vamos a agregar el sonido Splash. Y ya lo tenemos cargado acá. Ustedes ven ahora que el evento, porque nosotros recién estábamos escuchando el sonido. ¿Ven que es un sonido? Y ahora ustedes acá ven que el evento Splash... Tiene ese sonido y que el evento Ambience tiene ese sonido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que generar una Soundbank y exportarla. Entonces nos vamos a Layouts, banks Tenemos que crear nuestra soma porque no tiene ninguna. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra Sonban como nosotros queramos? Yo le voy a poner el nombre de main, que quiere decir principal en inglés. Le pongo main porque es más rápido y tengo que arrastrar mis eventos. Los puedo arrastrar acá directamente a la Bank o acá para que ya estén guardados dentro de la Bank. Por qué los puedo arrastrar acá? Porque acá se pueden crear varias Banks diferentes para muchas cosas. Entonces, seleccionamos la Bank que queremos exportar, seleccionamos la plataforma y seleccionamos el idioma. El idioma, el 99% de las veces va a ser en inglés. ¿por qué? porque va a ser así y le ponemos generar listo, ya están generadas las sombras. muy muy importante lo que les voy a decir no se olviden nunca de guardar una vez que hacen algo guardan, porque este guardado va a ser la actualización que vamos a ya me ha pasado varias veces y he pasado 3-4 horas enten, tratando de entender por qué no funciona lo que estoy haciendo y es porque no había guardado el proyecto Ahora nos vamos a ir a Unreal. Ahora, dentro del browser, que es esto que nosotros tenemos acá, yo voy a crear una sonbank en eh, Unreal, que esa sonbank se va a vincular con la otra sonbank que yo ya tenía. O sea, va a, se van a fusionar. Pero no es que yo traigo la de allá para acá, yo tengo que crear una soundbank en real para que se junte con la que yo ya tengo. Ustedes pueden ser personas ordenadas y pueden crear una nueva carpeta que se llame sonidos. Y dentro de esa carpeta, tener subcarpetas y un montón de cosas para poder hacerlo más fácil y más ordenado. Porque después cuando tengan 200, 700, 1500... 10.000 sonidos, como debe tener, no sé, Cyberpunk o el GTA. Eh, es muy útil tener las cosas ordenadas y bien nombradas como tienen que ser. Entonces, ya estamos en sonidos. Lo pueden poner donde quieran esto que voy a hacer. Entonces, yo hago clic derecho y me voy a donde dice Audio Kinetic y creo una Soundbank. Pero le tengo que poner un nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? El mismo nombre que yo le puse. A la que he creado en WISE. Tengan cuidado. Porque en un real cada vez que algo tiene un asterisco. Quiere decir que no está guardado. ¿sí? Y lo siguiente que tenemos que hacer. Después de haber creado. Tenemos que darle doble clic. Y estar muy atentos de que el autoload esté tildado. Ustedes van a ver que cuando yo presione save. Ese asterisco se le va a ir. Eso quiere decir. Que esta Soundbank ya quedó cargada. Listo. Todo lo que yo modifique en WISE. Ahora sí se va a modificar acá en Unreal. Y ya van a estar conectados al 100% en todo lo que nosotros hagamos. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es probar los sonidos que nosotros cargamos en WISE. Y que creamos los eventos en WISE. A ver si funcionan. Y si realmente todo lo que les estoy diciendo es verdad. O si estoy hablando por hablar. Entonces. Eh, nosotros vamos ahora Recuerden que podemos separar en carpetas, pero yo lo voy a hacer directamente. Vamos a vamos a hacer clic derecho y en la misma pestaña o en el mismo menú donde elegimos la soundbank, vamos a elegir evento. Recuerdan que nosotros en Wise creamos eventos y ahora en Unreal vamos a crear eventos. ¿Qué, evento cre qué eventos creamos en Wise? Ambience y Splash. Ok, vamos a crear entonces primero el de Ambience. Le ponemos ambience. Que creo que lo puse con el mismo nombre. Ambience. Bien. Ya tengo mi evento creado. Mi, la soundbank que yo tengo acá. Ya sabe que hay un evento. Perfecto. Ahora. El evento. Yo hago doble clic. No sabe que hay una soundbank. Entonces yo le tengo que explicar acá. Soundbank requerida. Con cada evento que yo cree. Tengo que decirle. A dónde tiene que ir a buscar el evento. Para que encuentre el sonido. ¿Ok? <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener varias Sonbank. Entonces, hay que decirle a un Real dónde tiene que buscar en Wise. Entonces, hacemos clic en Main, guardamos y cerramos. Y ya que estamos, guardamos todo. Entonces, una vez que ya tenemos todo guardado, lo que tenemos que hacer es: esto se puede hacer de varias formas. Clic derecho y generar la Soundbank que está creada. O en la parte de Build que figura acá al lado del Play, en el menú también sale la opción de... No la estoy viendo... Acá está. Generar Sound Data que es generar la Soundbank. Le damos clic, elegimos cuál es la Soundbank, es la Main, Windows y le ponemos generar. Sale un cartelito acá abajo, un sonidito que a mí me gusta mucho. Diciendo que la Soundbank fue generada. Este otro mensaje no le den importancia, pero aparece también. Ven que nos volvieron a salir asteriscos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar todo. Otra vez para que esos asteriscos se vayan. Es pues, como una medida de seguridad. Ahora, yo tengo un sonido ambiente acá que me dice que tiene que funcionar si yo lo utilizo, lo vamos a probar, voy a poner los auriculares y lo vamos a probar, si yo le hago clic derecho y le doy a play event, se debería escuchar el evento, evidentemente estamos escuchando el evento de agua, hasta que no termine de reproducirse todo el audio, no va a frenar, a ver si no nada. Ah, mira, tengo un stop event, No lo conocía, lo aprendí ahora. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra soundbank y tenemos nuestro evento que está vinculado con lo que fuese que nosotros hiciéramos en Wise, porque ustedes vieron que yo acá no cargué ningún sonido, no no, no usé, utilicé ningún wav, ni cargué nada, ni busqué ningún archivo ni nada. Simplemente hice que un real se vinculara con las cosas que están en Wise. Ahora lo que vamos a hacer es tirar ese evento al programa o el juego, digamos, para ver si realmente funciona en el juego con órdenes que nosotros le podemos ir dando. Entonces, para que esto funcione nosotros tenemos que crear la orden, que crear la orden significa hacer el script, que para los programadores entienden lo que les estoy diciendo, para las personas como yo que no saben nada de script y que no saben nada de programación, es más fácil utilizar un blueprint que es como que son los scripts preestablecidos y Blueprints los tiene un real, No los tiene Unity. Unity sí funciona con Scripts. Entonces tenemos que crear un, blue, un Blueprint. Sí. ¿Cómo lo creamos? En el mismo lugar donde está el Ambience. O donde ustedes quieran. Hasta pueden tener una carpeta que diga Audio Blueprints. Para tener exactamente en ese lugar. Solamente lo, los Blueprints de audio. Hacemos clic derecho. Y lo que hacemos es. Le hacemos clic clic o creamos donde dice blueprint, acá lo que me va a preguntar es qué tipo de blueprint quiero crear, como verán es una locura esto, vamos a crear un actor y vamos a ponerle un nombre al blueprint el nombre que tiene el blueprint no importa, esto es indistinto porque nosotros ya tenemos vinculado el sonido ambience con wise, así que le podemos poner el nombre que nosotros queramos pero yo igualmente le voy a poner ambience Ven que no me deja ponerle ambience porque ya hay algo en la misma carpeta que se llama igual. Le voy a poner underscore, eh, guión bajo. Blueprint. Entonces ya tengo un ambient blueprint. Ok. Le hago doble clic y vamos a ingresar a las propiedades de ese blueprint. Yo sé que es mucha, mucha información para ir procesando, pero si ustedes... Hasta yo tengo, yo me he hecho un listado de cosas para que ir siguiendo el paso a paso y mientras lo vas haciendo se te va haciendo como que más fácil y más simple, más fácil y más simple, ¿sí? Bien. Eh, a este blueprint lo que le vamos a hacer es le vamos, vamos a agarrar el sonido ambience que nosotros tenemos acá que todavía funciona y lo vamos a tirar directamente acá en este cuadradito que nos sale y nos figura acá al costado. En esta, en esta ventana no hay que hacer más nada para este blueprint, ¿sí? Nos vamos a ir a la parte... Esta es la parte de script, pero nos vamos a ir a la parte de eventos. Y en esta parte de eventos nosotros tenemos tres. Event Thick, Event Actor Begin Overlap y Event Begin Play. Vamos a usar más que nada estos dos que tenemos acá. El, el primero funciona... De una forma de que se activa por activarse, o sea, se, se, se activa cuando algo pasa y no cuando el personaje hace algo, ¿sí? o, o sea, el, el, el player, no cuando el player hace algo. Y el de abajo sí funciona cuando el player hace algo. Entonces, como es un sonido de ambiente, lo que vamos a hacer es en este triangulito que tenemos acá, vamos a sacar un hilito y lo vamos a soltar. En este hilito, lo que vamos a hacer es poner post. Y vamos a ver qué dice post event lo primero que viene. Esa es la opción que nosotros queremos. Y ven que está bajo el menú de Adiokinetic. Perfecto. Porque eso es lo que, lo que yo quiero. Vamos a acomodarlo. Esto así funcionan los Blueprints. Esto es ya les he dicho es muy básico. Ustedes imagínense una cadena de cosas que van pasando muy, muy, muy, muy, muy grandes. Eh, lo segundo que vamos a hacer es desde donde dice actor. Vamos a sacar otro hilito y le vamos a poner self. ¿Sí? Que responda el mismo. ¿Por qué se lo ponemos a esto? No lo sé, pero hay que ponérselo. Y como no lo sé, simplemente se los explico. Y acá donde dice, acá event, lo que nos está preguntando es ¿Cuál es el evento que quiere que empiece a funcionar? ¿Sí? Bueno, elegimos el evento que nosotros queremos porque es el único que tenemos creado. Entonces lo elegimos. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo único, lo único que hay que hacer. Una vez que lo terminamos, hacemos clic en compilar, en guardar y lo cerramos. Una vez que ya hicimos todo y ya guardamos y tenemos todo listo, lo único que tenemos que hacer es agarrar el blueprint y tirarlo en donde nosotros queramos en el juego. En cualquier parte donde a nosotros más nos guste, porque lo que va a hacer es empezar a funcionar ni bien empiece el juego. Lo vamos a probar. Me voy a poner los auriculares para ver si funciona y si no funciona... Bueno, ahí hice algo más. Le vamos a dar play y debería funcionar. Ahí tenemos nuestra cascada Dentro del juego Sin nosotros haber hecho nada Empezó a funcionar solamente sin que nosotros hiciéramos nada Es como si fuera El, el menú de batalla eh, Perdón, la música de batalla de alguna parte O la música de exploración de alguna parte o fuego, o bueno, en fin, las posibilidades son muchas, así que bueno, así empieza a funcionar, eh, esa es la forma como para tirar un Ambience, ok, bueno, ahora sí, ya les sigo contando desde este lado, esta es la forma que ustedes tienen para probar eh, el ambiente, como crear ambientes o, o demás, y para cómo crear disparadores dentro de objetos. Ustedes tienen que probarlo ahora, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo varias veces para que se les quede porque son varios pasos. Y cualquier paso que te saltes o que no te des cuenta que tenías que hacer, cuando vuelvas para atrás ya va a ser un lío. Y cuando empezás a borrar se empieza a hacer más lío y ya tenés que sacar todo y empezar a hacer todo de vuelta. Los, como son programas no siempre funcionan de la misma forma y como no, no siempre tenemos las mismas versiones, pueden que aparezca algún que otro error me puedes dejar en los comentarios cualquier problema que te surja o cualquier duda que tengas con respecto a esto que yo encantado te, te respondo o trato de ayudarte en lo que pueda porque yo no soy un experto yo también estoy aprendiendo eh, a, a cómo vincular el middleware con Unreal. tengamos en cuenta que wise y Unreal son dos de las plataformas más fuertes existen no sé si son las número uno en cuanto a diseño de videojuegos no indie pero sí mayores o sea triple a y demás es muy sabido que Fortnite está hecho un real así que son dos plataformas muy útiles para empezar a aprender si estás interesado en lo que es el audio para videojuegos lo dejo acá yo sé que ha sido mucha información pero si ves el vídeo y lo volvés a ver y lo ves para atrás y lo ves para adelante y para atrás eh, se te va a quedar y vas a poder aprender y a, a, saber, a saber cómo hacerlo. Así que, si te ha gustado el video, déjame un super like. No te olvides de suscribirte que ya estamos muy cerca de los mil suscriptores. No sé cuándo verás este video. Pero bueno, eh, espero que te haya gustado mucho. Y si conoces a alguien que le interesa, se lo puedes compartir. Gracias, gente. Adiós.